Buenos días, martes 24 de enero de 2023. Precios de la carne de res y pollo rebajan en los mercados de la ciudad. Comerciantes atribuyen decremento a la suspensión de bloqueos en Santa Cruz. Como estaba en el precio anterior, no ha bajado ahí, pero un poquito ha subido, porque esto viene desde las cámaras. Ahí llegan digamos con otro precio, entonces nosotros nos con otro precio. que Está llegando la carne... Porque bueno, antes llegaba con de entre 20, 23, 22, 50 llegaba, entonces ahora como está llegando como con 23, 50, 24, entonces automáticamente sube, digamos, a, a 50. Y así ha bajado el pollo, está bajando poco a poco, el pollo. Está bajando. ¿Antes en cuánto estaba el kilo, por ejemplo? Um, incluso he llegado a 16, 50, hasta 17 llegado. A 16, 50. ¿Ahora cómo están dando. Ahorita eh, estamos con 15. Última detalles del armado de casetas y puestos de venta para la Feria de la Laci 2023. Algunos artesanos son reubicados por problemas de infraestructura en algunos sectores. Se ha hecho mucho inconveniente, pero al final de cuentas hemos salido adelante y nos han dado el permiso respectivo. Estamos armando, decían como usted ve, hasta esta noche ya tenemos que estar nada. Mañana tiene que estar todo listo la feria. Ya para atender. Para atender al público. Dentro de los datos oficiales, Bolivia ingresa en la desescalada de la sexta ola de COVID-19. Con total soledad, que después de haber reportado tres semanas de disminución de casos y ser esta la cuarta semana consecutiva en donde el país reporta esta disminución de casos, podemos decir que estamos ingresando oficialmente, en términos teóricos, en una desescalada de la sexta ola epidemiológica. Lluvias regresan a diferentes regiones del país. Cenami informa que existe una alerta naranja y posibles tormentas para esta semana. Indicarles de que en el transcurso de la semana los cielos han de estar poco nubosos, temporalmente no. ...nubosos con la probabilidad de lluvias dispersas... ...ocasionales tormentas eléctricas... En, ...en el Chaco, llámese los valles de Chiquisaca, Tarija... ...ha de continuar también con la misma actividad del día de hoy... ...con lluvias dispersas en horas de la tarde... ...en el oriente lamentablemente tenemos cielos poco nubosos... ...temporalmente nubosos, se prevé que en la, en la semana que viene... Estos han de estar con cielos nubosos en general hasta el día jueves en el cual vamos a tener sí, en el Chaco de Santa Cruz pues particularmente tormentas eléctricas y lluvias. Luego hemos de estar también en el norte integrado, en la Chiquitanía sobre todo, hemos de tener lluvias dispersas en el transcurso del día jueves. En La Paz, las lluvias se reducen en un 50% respecto a años anteriores y la principal causa es el cambio climático, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Ante este panorama, la Empresa Pública Social de Agua y Sanamiento pide cuidar el agua, ya que el nivel del líquido en las represas llega al 42%. En seriado, los puntos de inspección técnica vehicular atendieron con normalidad. Uniformados ven poco interés de la población. Recomiendan no esperar los últimos días. Eh, nadie de los ciudadanos está precautelando esta situación de aproximarse a un punto para hacer la inspección técnica. ¿Cuáles son los horarios, por ejemplo, de, de feriado que están teniendo? Hoy, por ejemplo, no, las instructivas han salido desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Hasta las 12 del mediodía. En el panorama internacional, el presidente Alberto Fernández recibió a su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Casa Rosada. Pido disculpas al pueblo argentino por las groserías del presidente anterior, dijo Lula en referencia a Bolsonaro. Estoy seguro que como consecuencia de esta reunión estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo que durará por las próximas décadas. Nos siguen vinculando exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades que teníamos en aquel entonces. Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó Macri. Y los desafíos que tenemos son muy parecidos. Estoy pidiendo disculpas, perdón al pueblo argentino por todas las groserías, el anterior presidente de Brasil, por no todas las ayer, ofensas yo. que le dijo al compañero Fernández. Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada uno con su equipo, puedan hacernos una propuesta de comercio exterior y transacciones entre los dos países que se haga en una moneda común que se construye después de mucho debate y después de muchas reuniones. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y su par de Brasil, Fernando Haddad, llevaron adelante una conferencia de prensa para informar sobre la agenda económica que tendrán los dos países, que incluye la posibilidad de creación de una moneda común, no única. Tenemos el desafío de reencontrarnos y recorrer un camino de recuperación de un comercio bilateral que en algún momento fue muy fuerte contra el tamaño de producto bruto entre Argentina y Brasil y que a lo largo de los últimos años ha ido decayendo. En los últimos 10 años hemos perdido casi un 40% del comercio bilateral